Bueno, ¿cómo Qué estás? Qué la info que tuvieron hoy. Estoy atenta a todo, mm. pero les cuento que traigo un escándalo sexual en Gran Hermano. Oh, wow. ¿Sí? Brasil. Oh. Pero no la manzaca te... en ese Gran Hermano no tiene límite. Bueno, te voy a decir ah. cuál es la clave de todo lo que pasa. Esta. Planos. Es terrible. Sí, sí, ¡Odio! Claro, sí. sí, claro. Es meme eso, me gustó. Meme. <risa> hubo, una, hubo una convención de grandes hermanos, de todo sí. el mundo, bla, bla, que bla cuidado con el alcohol, cuidado con el alcohol. Y bueno, mira lo que pasó raíz de lo de España. Pues, Exactamente, ¿sí? pero ya antes de eso venían viendo cómo venían lo de Carlota. En, en España fue terrible, no está ni solucionado, porque claro. quedó ahí sí. el sí. tema famoso de la violación. Pero ahora resulta, hay una casa de los famosos en el Telemundo de Estados Unidos. Claro. quiero que lo hace nuestro amigo Marcos Gordo. Muy bien. Eso es lo que está Laura Bosso, ¿no eh? Sí, Estaba, esta es su eh, otra su edición. Ley, edición pasada. Ay, claro, ah, vamos, esta es otra edición. Ay, entre las que están hay una chica que se llama Daina Méndez. Es una influencer mexicana, muy conocida en su país como Encaralado, sí. divina, 31 años, y hacen un intercambio con el gran hermano Brasil. Esta es la chica. Sí. Daina Méndez, hermosa, la mandan de Estados Unidos, claro. Miami a gran hermano Brasil y qué se... pero con aislamiento la, la mandan así sí, sí, como sí, toda sí, sí, tapada sí, sí. toda sin llega poder... se mete en esta casa y estas caras miren las caritas de sí. esto es anoche porque este señor Ay, que, que se que llama me da miedo. Yema Sorpresa. y este señor que se llama sí. Cara de Zapato cuál es son, el otro este llama oh, un rapero un oh, rapero brasileño sí. el otro con las manitos es un boxeador y una de, hace, hace lo que hace Marco jitsu brasileño, sí. se pasaron con la mexicana. Oh. Y hoy, ayer a la noche, esta es la gala, donde gran hermano les dice expulsados. No. ¿Qué hicieron? Ni valija. ¿Viste cómo se fue a Catini? Sí, claro. Ni valija. Pim, a la calle los dos. ¿Por qué? Porque resulta que hubo una fiesta. En la fiesta hubo más que nada whisky. Y el, el whisky sube rápidamente, sí. aislamiento más rápidamente todavía, y el señor Yema, eh, que eh, está casado hace muchos años, oh. su mujer salió a decir, estoy avergonzada de mi marido. En Brasil esto es un escándalo. La escándalo la no, estoy viendo escándalo, escándalo, las imágenes, total. son la ¿eh? Claro. Sí, no, no, no. ¿Y qué paradas? pasó? Ay. Lo que pasó es que en la fiesta, primero baile toca la colita. A ¿Quién? La chica de zapato? No, el rapero. El Yema ah, a... Eh, da, eh, no, pero aparte, ¿pero por daña. qué? ¿Por, porque, ¿Por mexicana? ¿Por qué porque, por no sé, por, claro. porque le gustó, porque es divina, entró sí. bailando, mano manos la cola. Después sigue, sigue, manos la lola. La chica no. sacando, ah, la chica sacaba las manos, porque viste, ¿qué haces? Claro. Sacaba las manos, sacaba las manos, se va a acostar, en el medio aparece el otro, cara de zapato, que es un boxeador, o te digo acejichu, y sí. le quiere encajar un vecino. ¿Viste? La historia, la chica dice, ¿qué es esto? Estaban todos dado vuelta, ya medios borrachines, ahí en Brasil. Y bueno, hay un cuestionamiento ahora de este gran hermano en Brasil, porque es, claro. un, te digo, policía mm. del Río de Janeiro, esto se graba no en los estudios jode, aparte, en de Globo. Sí. El la tema de tía. femicidios, el tema uke? de acoso. Intervino el Ministerio sí. de la Mujer. Y esas de caras de que ángalo. ven. O sea, ¿Cómo se lo les comunicaron abiertamente sí. que.. El había... conductor. Ah, ¿qué les dijo? Talleu. El conductor directamente en la gala donde están todos, ahí está, este expulsado, este expulsado. Les dice, señores, ha habido... el eh, Gran Hermano estuvo, como dicen acá, ¿no? Gran Hermano ve uh -huh. todo, Gran Hermano vio lo que pasó en esta fiesta. Señor Yema, señor Cara de Zapato afuera o sea, ahí, está, le dijo, ahí estaban o sea, sobrios o sea, ahí porque estaba. se veía sí, ahí, muy fuerte sí, sí, la cara, sorpresa, mira, claro. mira. No, mira cara de zapato quedó con más cara de zapato la que de los no lo puede creer la cara de zapato ya lo ves y, y yo porque en realidad distancia. en el de España lo que, lo que Ella pasó protestó, que fue muy Laura. cuestionado protestó, fue que, Laura, perdón no la... que en España lo que fue muy cuestionado fue que cuando les comunicaron y lo expulsaron ¿cuál él, es la chica? ¿la de Lila? dieron que lo sacaban por una conducta inapropiada pero no dijeron qué no, esa es compañera esa Espera. compañera del reality, ¿acá se están despidiendo de los compañeros? No, no, digamos, pero ella estaba sentada se en el no, no, reality, no, la acá, pero no está pero abrazada cuál es la, ahí pero no fue por. No, ¿no ves que la están abrazando, la de Lila? quién o sea, es sí, la de sí Lila? es esa, es esa, claro. esa. Ahí, está, ahí está. Pero ¿ves que en un el momento ella estaba hablando con cara de zapato? Va... ¿Qué Daína, le estaba diciendo? Ella... Daína Méndez. Laura, ¿ella va a hablar con Gran Hermano o Gran Hermano toma la decisión? Porque no, López, nadie va a hablar nada, no ahí está el conducto. Esa no se quejó. Ella lo que hizo es sacarle la mano de la cola a Gemma, claro le saca dale. la mano... Claro, vieron de, las actitudes la que La Lola, tenía? ¿viste? Porque era fiesta. ¿Viste las fiestas que acá sí, hacían? Sí, sí, sí. Bueno, cierto. todo lindo. Pero buena actitud, que... porque acá no se toman esas actitudes. ¿Por sí. Eso te pregunto? Inmediatamente hacerlo se pulsaron a los dos. Okay. Inmediato, porque además las redes sociales explotaron. Pero chico. es heavy este gran hermano de Brasil, porque hay escenas... Ay. Muy fuertes. Muy fuertes. Sí. Sí. Y acá de beber, Están jugando mucho. Están jugando sí. muy al límite. Desde que empezó salieron como... Bueno, fuertes. Brasil hay más libertades que acá. Por un Igualmente. lado, mucho sexo, mucho alcohol y se están salvando mal. acaba de Mira. sacar un comunicado, Dania, en sus redes sociales. Pero aquí lo también diciendo. Hoy a sí. la mañana, Gran Hermano directamente le dijo a Daina Méndez... Te volvés a Brasil. Ella iba a volver. A eh, México. Eh, perdón, a México. En realidad a Miami, ¿no? Mm. Eh, se vuelve a la casa de los famosos que hace Gorban. Porque en realidad ella tenía para dos días más, una cosa así, pero ante esta circunstancia claro. volvé nomás. Claro. Sí, Guirito, perdón. No, ahí le estoy mandando al grupo porque acaba de sacar un comunicado a la familia de Dania, porque Dania es un influencer, como contó Laura, sí. muy famosa, tiene tres millones y medio de seguidores. Eh, ahí se lo pasé a la producción. Dice, de todo corazón deseamos agradecer infinitamente a todas las personas que me están apoyando, a Dania, con tanto amor, sororidad y comprensión. Agradecen a la producción de Big Brother Brasil y a la casa de los famosos Estados Unidos por cuidarla y protegerla a ella y a todas las mujeres de ambos proyectos. A ambas producciones, gracias por el mensaje tan grande de respeto hacia la mujer que están dando al mundo entero. Estamos tranquilos, dice la familia que Dania se encuentra bien y protegida todo el tiempo. Nuestro corazón para todo el público de ambos países, sus compañeros de Brasil por estar con ella y apoyarla en este momento. Gracias a todos, a la familia, sobre todo de ustedes, que tanto, por tanto, amor y cariño, familia de Dania. Bueno, hay comunicado claro. de la mujer de Gemma, sí. de la familia cara de zapato, de Dania. De, o sea, esto es un escándalo. En ¿Es Miami? Pero Telemundo dice, nosotros no tenemos nada que ver, Yo obviamente... Que parece como claro. que nadie aprendió nada después de lo que le pasó a Carlota. Digo, ¿Sí? a, a partir de ahí, ese ya es el límite. No, pero acá pero en Argentina jugando... aprendieron, ¿eh? Porque no, me parece que está muy bien cómo no, se cuida a los, los participantes no en Y acá en este caso también, digámoslo, así como cuando fue lo de Carlota, decíamos qué locura lo que sucedió porque, digo, ¿se acuerdan que le, de, en el confesionario le muestran sí, a ella las imágenes, imágenes de la violación? Claro, fue todo como aberrante. Claro. En este caso, sí funcionó bien eh, dentro de todo porque... No, acá todo la hermana, producción. Claro, acá bueno, o sea, no, va, pero, pero lo que digo es paso anteriores. Anteriores. Sí, No le des alcohol. Pero acá en Argentina... Pero acá les dan una cerveza nada más acá en Argentina. hablando de esto que está Sé, pero digo, mirá vos cómo en Argentina acataron bien la, las nuevas reglas de Gran Hermano para que no, no pasen estas eso, cosas. No solamente eso, te quiero aclarar, TLF, es decir, la Gran Hermano Argentina y España, que ya no lo hace por ahora, son los únicos dos que ahora tienen consentimiento el tema del ok porque si no hacen así y Gran Hermano ahí nomás empieza en Brasil no hay consentimiento cuando se meten abajo de una sábana acá en Argentina Gran Hermano empieza rebotón pero empieza Gran Hermano a pedirle chicos el consentimiento y ahí nomás lo dan es una manera de cuidarlos también hay que tener en cuenta el poderío económico que tiene los Globo en Brasil impresionante porque es el programa porque no es un detalle menor que suceda en ese programa que es el de más rating de Brasil porque Brasil para, ¿Se recuerdan a Avenida Brasil en su sí, momento grave, que se paraba el país? Sí. Bueno, pasa lo mismo con Gran Hermano. Sí. Por eso, Laura, le contabas esto de que intervino la, la policía. La río. Intervino la policía no, es que Aparte te llega muchísimo material de lo que está sucediendo en esa casa. ¿Sí? Digo, digo, estamos en Argentina y te sí. llega muchísimo sí. contenido. Sí. Y aparte redes. son bastante crueles, digo, que también con Totalmente. los participantes y con las pruebas y desafíos que, digo, uno comparando con lo que pasa acá en Argentina. Mucho más fuerte. Es, es alineado como Muy aniñado sí. Allá van a full sí. en todos sí. los sentidos. Recordemos que son famosos, ¿no? Porque son celebrities, entre comillas por eso hay un boxeador, un rapero y lo demás, pero no son grandes estrellas claro. y que involucran. Como el Hotel de los Famosos vendría. Claro. No, no, no, no como claro. acá cuando se hizo Gran Hermano, Famoso. Famoso. Famoso. Claro. involucró, eh, sin quererlo, a Estados Unidos. Este es el tema, porque son dos realities. La Casa de los Famosos manda a un intercambio. ¿Recuerdan que sí iba a ser. ¿Podría intercambio? accionar, digo, ya que lo estás diciendo? Digo, que intervienen dos países, digo, ¿podría intervenir? digo en... Telemundo. No sé si Telemundo o también, Correcta. no sé, el. el, el Digo, al, ya, al... Por lo que sé, Telemundo no va a tomar acciones porque ya la chica ya salió de la casa claro, y no llegó a pasar nada. Y está, sí, pero, pero el Ministerio de Mujeres y Género no, de, de Miami, está, qué sé yo. Está, no sé el si tiene Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad, no, sé, no sé. Pero lo que sé es que la Policía de Río de Janeiro está tomando acciones, la Secretaría de la Policía de la Mujer de, de Río, o sea, fue un escándalo. Por eso empezó sí, ella a O sea, en, Br en Brasil, que es donde pasó, tranquilamente ellos podrían ir presos. Tal cual. Porque, claro, porque no le sé, tocó en la jode.